Vamos a hacer la apertura correspondiente de las cajas, ¿bien? Vamos a ver qué sale. Abrir. Estas son las 100 cajas que nos dio la gente de Wargaming. Así que, por supuesto, primero lo que hacemos es agradecerle a la gente de Wargaming que eh, nos ha dado estas 100 cajas. Eh, así que, bueno, vamos a tratar de que nos salga algo, no sé. Simplemente es RNG, suerte. Y hoy ya estuve abriendo un par y no... Y no me ha salido gran cosa más que... Y te desmonte y eso, así que bueno. Nada, vamos a ver ahora qué pasa. Eh, tenemos 100 cajitas, vamos. Después recuerden, chicos, que como les dije, podés reabrir por 100. Volvemos a abrir, vamos a pasar. Nos toca uh, bonificación, experiencia en la batalla durante. Nada, seguimos con 250, vamos a reabrir. Manuel de entrenamiento personal eh, De 850.000 de experiencia Ok Reclamo recompensa No está mal, no está nada, nada mal Afirmativo Abrir cofre eh, Reserva de créditos No, prefiero reabrir Vamos, con 100 O sea, no gano eso directamente Me la jugué me salió un kit de desmonte Que ya la verdad que el kit de desmonte Hoy ya creo que junté más o menos Unos 198.000 kits de desmonte, pero no pasa nada Seguimos, 100 de oro Kit de desmonte no quiero más Toca kit de desmonte. Eh, No quiero kit de desmonte Dije Quite desmonte. Ah, no. Sí, bien, bien, me gustó. Vamos a hacer una cosa. Desde el comentario de Beto para abajo. Eh, Nacho, ayúdame, boludo Desde el comentario de Beto para abajo Hagan sopuestas en cuál caja creen que saldrá Tienen una caja Si la pegan Si la pegan Se llevan eh, Un... ¿Cómo mierda ¿Es que estamos usando? Una caja Y una llave ¿Bien? Una caja y una llave Pero tienen que pegarla justo eh, Ahora estamos en la... En la 52 ¿Bien? Suerte al mejor postor. Me gusta, me gusta esta... Estas apuestas me gustan, boludo Yo antes iba al casino No bueno, saber lo que hacía, boludo Desastre Bueno, vamos Gracias a vos, Vamos Josué. por el segundo tanque premium. Power, power. Gracias, Nachito. Crack, ídolo total. Te amo. Gracias por esa donation, papucho. Gracias, gracias, Nacho. En serio, boludo. No solamente por la donación, sino por estar siempre, boludo. Eh, le voy a hacer, porque Nacho no. Voy a hacer lo que me dijo él de reabrir. Y me toca. Me toca lo mismo. Pero vamos a hacer... Vaso medio llenistas. Es que me voy a tocar lo mismo. Voy a perder 250 de oro. ¿Qué hago? ¿Una más o no? ¿O, o, o, ¿Sí o no? ¿Le doy a volver a abrir? ¿Reabro o no reabro? Sí o no, yo o no. Ya rápido en el chat. Sí o no, sí o no, sí o no. reabro. No, no reabras. No gastes oro. Sí, sí, gasta el oro. Sí, Sin reabrir. Uno a uno. 1? No. Dos a uno ganan el no. Eh, solo con los simples. Eh, no, no, no, no, no. Bien, listo. Eh, reclamamos recompensa. Solo con los kits de ca. Oh, yeah. <ríe> con los kits. Ya todos le tomamos eh, bronca a los kits, boludo. Vamos a reabrir, ya está. Un kit de desmonte, un kit de desmonte, boludo. Qué desgraciado. Oh, para vos, para vos, para vos, cántalo. Para vos, chapo. Eh, encima el STG tiene algo bueno y tiene algo malo. Te voy a decir una cosa: igual, tiene algo bueno y algo malo. ¿Qué, ¿Qué es? Que eh, no lo tengo. Y como no lo tengo, no me da el oro. Pero tengo el guard que es lo mismo. O sea, me ¿Entendés? Medio que. Todavía puede salir otro más. Sí, sí, sí, puede ser, puede ser. afirmativo ya vengo a los cines ya vengo a los cines ya quiere todo el tanque eh, no pero el simple no boludo todo el tenemos oro boludo toma guacho y no lo tengo no lo tenía boludo tarde, oh, corazón Y la que te no me importa lo que diga Lo que diga Lo no demás Yo te sigo a todas partes, Cada vez te quiero más poca mi buen amigo Toma guacho, ahí tenés Qué bueno boludo El STG Y el STRD boludo Encima este no lo tenía chabón Una vuelta pensé, casi, boludo, para qué Tire todo, tiene todo boludo Encima este no lo tengo, chabón, el S1, boludo. Lo quería, pero lo que pasa es que vale 10.000 de oro. No lo puedo gastar eso, boludo. Es una banda. Uf. ¡Wow, boludo! ¡Qué zarpado! ¿En qué nación? Estados Unidos Esta es la 17 eh, Y no salió Poyoto de entrenamiento Estados Unidos eh, Claro, boludo Sí, sí, totalmente lo que dice Nacho ahí, ahí es donde vale la pena las cajas cuando Por, por muy poco te llevas un gran tanque, boludo Yo tengo ese casa No, yo no lo tenía, boludo, tenía el de línea Y después saqué el TR-10 Pero este premio no lo tuve nunca, boludo Siempre lo quise porque es un tanque reconocido que está bueno, boludo. Eh, pero no, no, no... no lo puede tener. Ojalá, boludo. Ojalá... <ríe> ya te digo, me dan un kit de desmonte. O me dan 10.000 de oro. Te agarro los 10.000 de oro. Es que con esos kits de monte que tengo acá tengo... No sé, 200.000 créditos, boludo. Tres días de cuenta premium. A ver. Choc 30 no lo tengo, boludo. Choc 30 no lo tengo, chabón. <risa> eh, reclama recompensa. Reabre, lo dice, tenés un pedo. Otro que iba a comprar y no lo podía comprar, boludo. Sí, sé que tiene una, una explosiva bastante picante. Sí, 102. Eh, no lo tenía, no lo tenía. ¿Sabes cuántas no lo tenía? Porque no, no, no, no me da el oro, digamos. Si no, si lo tendría... Me tocaron todos los tanques que no tenía, boludo. 150.000. cuenta ¡No quiero las los cuentas premium! Creo que es la experiencia Traía contra premio Ni en pedo abro, reabro eso Olvídate Bueno, mi teoría, es... Mi teoría es totalmente fake Fue una teoría chota No lo hagan No hagan eso Es como dice Nacho Son tus cajas, ya fue No pasa nada one qué harto boludo qué harto que tengo quién dijo el tres eh. Nadie. Felipe el 7, out. Queda Nacho que puede ganar eh, Con el número 1. Boludo. qué ojete. Chabón, encima no lo tengo, boludo. El T-54, o sea, todo lo que me salió literalmente no lo tengo, boludo. Otro tanque anda acá. <ríe> boludo, reclamar recompensa, olvídate, brother. O pará, o reabrimos. No, no, ¿sabes qué? Olvídate, ni en pedo, boludo. Ven en el garaje. Otro tal que quería comprar, boludo, pero nada, es que... No me pienso quejar ni en pedo. No, no, el 3 no. A ver, Paul, eh, Harold, José, de, de ta, ta, se en el 13 el eh, ruscallo ninguno, eh, eh, Nacho en, la, en, el, en el último, en el número uno o en el número cero, no sé cómo venga. Eh, no, no, no, tres no dijo nadie. Eh, el más balanceado. La camiseta de boquita, quitarse, sí, olvídate. Las camisetas, boludo. Otro tanque. <risa> 150.000, sí, sí, vale, vale, vale. O no vale. ¿Reabrimos o no reabrimos? Como mucho puedo perder... En todas las reaperturas creo que son 500 máximo de esta y 500 de la otra, ¿no? O sea, como mucho puedo perder 1.000 de oro. No, Nacho, ayúdame, vos que sos mi... Mi mano derecha, mi cerebro derecho. No, no, pero si... O sea, sería máximo puedo perder sin, eh, mil de oro. O sea, reabriendo este... Pues tengo dos, este y el otro. Si reabro, reabro, reabro. Y el otro reabro, reabro, reabro. A ver. Me pone nervioso. En pedo. Bien pedo Bien pedo Ok No, yo empecé con 5000 Terminado, 3000 Y el STG El STRB1, el Hawk El T77 El T77 el T4.